Muy buenos días, mis queridos amigos, muy buenos días, muy buenos días, un gusto saludarlos, Boris darme por aquí, en tu programa, Tu Encuentro con Dios, de los sábados después de las 10. Qué gusto poder compartir contigo este momento y eh, cocinar juntos la palabra de Dios. Más aún sabiendo que vivimos momentos difíciles en el mundo, en diferentes comunidades, en diferentes lugares, hambre, pestes, terremotos, enfermedades que realmente nos llaman mucho la atención y nos hacen pensar de que vivimos tiempos muy especiales hoy en día. La economía, uno de los temas más importantes por medio del cual nosotros vivimos y nos sostenemos como familia, como personas, donde siendo profesionales desarrollamos cierto tipo de trabajo y por ese trabajo que realizamos, recibimos un pago, se ha disminuido el valor de nuestro dinero, de nuestras posesiones, eh, no tienen la misma capacidad que tenían antes. Eh, la situación económica en muchos países, como en el nuestro, aquí en Perú, <coughs> se ha puesto difícil. La pregunta que nos hacemos esta mañana es, ¿qué hacemos en tiempos difíciles, en tiempos de escasez? ¿Seguimos devolviendo a Dios nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras dádivas? ¿Seguimos haciendo el bien a los necesitados, cuando justamente ahora somos nosotros los que somos más necesitados? ¿Será posible que tengamos la capacidad de poder separar un espacio, un monto de nuestro dinero para poder seguir compartiendo con personas que tienen necesidad económica, que tienen necesidades para poder suplir las necesidades de ellos y ayudar de alguna manera a sobrellevar la crisis. En los tiempos de Jesús, la situación era mucho más caótica para muchos y para otros quizás un poco más llevadera. En los días de Jesús había mucha gente con ciertos parámetros de convivencia dentro de los pueblos que no les permitía muchas veces tener una familia, por ejemplo, una viuda que quedaba con sus niños, si no tenía un hermano, el que murió, para que la redimiera, esa viuda quedaba uh, totalmente desamparada. No tenía la capacidad de poder eh, tener un esposo que la representara, una familia a la cual podía pertenecer. Entonces las viudas, según la ley judía, podían ir a recoger algunos frutos, un poco de trigo, en los sembríos, que dejaban aquellos que tenían sembríos, porque parte de la ley judía decía que tenían que dejar algo para los necesitados. Y seguramente muchas de esas viudas o mujeres solas iban a esos lugares para poder conseguir algo de alimento, la pobreza, la indigencia era parte de la comunidad. Era muy difícil ver a una persona eh, en esas condiciones vivir cómodamente. No tenían los recursos necesarios. Hoy en día sucede cosas similares cuando una pareja viven de su trabajo diario y uno de ellos fallece o se va. La persona que queda a cargo de los hijos ah, con la responsabilidad de los que quedan con ella, muchas veces es una situación realmente difícil, caótica, difícil de sobrellevar. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo poder sobrevivir? La palabra de Dios dice que Dios tiene cuidado, Jesús mismo lo dijo en sus parábolas, que Dios tiene cuidado de las aves. Que las aves no necesitan sembrar, ni cosechar, ni almacenar alimento. Que viven de lo que Dios les provee cada día. Este principio estipulado por Jesús no deja de tener razón en este tiempo. Lo que sí tenemos que aprender, tal como Jesús lo dijo, es que aprendamos a vivir dependientes de esa voluntad de Dios que puede suplir nuestras necesidades. Quizás muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que hay un Dios que se preocupa por nosotros. Muchos de nosotros no, quizás hemos experimentado el poder consultar a Dios cuando estamos realmente necesitados o cuando no tenemos una visión de futuro económicamente. Algunos de los que hemos experimentado esto podemos muy, tal vez muy personalmente, muy particularmente, comentar que Dios siempre está al tanto de nuestras necesidades y Él está dispuesto a suplirlas. A suplir de tal manera que nosotros podamos entender de que Él siempre está al cuidado de nosotros y nos suple en las necesidades de acuerdo a nuestra fe, a nuestra confianza en Él. En las historias de la Biblia encontramos algunos textos interesantes o historias interesantes como la historia de los tres años y medio de hambruna que hubo en Israel cuando el profeta Elías y el rey Acab existían. El rey Acab había desterrado a Dios de su vida, de su reino y Elías pronosticó tres años de hambruna, de no lluvia en los pueblos de Israel. Los que más sufrieron fueron los pobres, y entre ellos una viuda. Una viuda que no tenía más nada, que simplemente había sobrevivido con lo poco que había conseguido día a día. Cuando Dios se presenta a Elías y le dice que vuelva a la ciudad, porque Dios iba a volver la lluvia, volviendo hacia la ciudad, eh, se alojó en la casa de una mujer viuda, que tenía a su hijo pequeño, que simplemente esperaban ellos comer la última comida de ese día para luego morir o dejarse morir. Eso fue lo que le dijo la viuda cuando Elías le pidió de comer. Y él le dijo, tengo un puñado de harina y un poquito de aceite para que yo y mi hijo comamos y luego dejarnos morir. Y el profeta le dijo, prepáreme a mí primero y luego preparas para ti y para tu, hija, para tu hijo. Quizás es la pregunta que una persona sin fe puede hacerse es cómo me pides que yo te, te prepare a ti si lo único que tengo es para mí y para mi hijo. Pero ella con fe y con confianza de que el profeta le estaba ordenando, ella fue y preparó para el profeta un pan tostado con la poca harina y el poco aceite que tenía. Y cuando la mujer fue a buscar harina en la vasija y aceite, encontró que la vasija estaba también llena de harina y de aceite. Y la historia bíblica dice que no le faltó comida hasta que volvió alimento a todo el pueblo. Hay otra experiencia interesante en la en la vida de Jesús que un día estaba en el templo y llegó una mujer a dar la ofrenda, levantando los ojos, capítulo 21 de San Lucas. Dice, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Dos blancas es como decir en, en mi país dos monedas de 10 centavos, que es la moneda más pequeña del sol, que es nuestra moneda nacional. En realidad, esta mujer dio dos blancas porque era todo lo que tenía. Dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los otros ricos que dieron ofrendas. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¿Cuál es la, realmente la, el sentido de dar nuestras dádivas a Dios? Tal vez una de las preguntas que yo debo hacer en este momento es: cuando tú das tus ofrendas, cuando tú das tus dádivas a Dios en tu iglesia, en tu comunidad, a un pobre, a un necesitado, ¿cuál es la intención? ¿Qué motivación tienes en tu corazón cuando das tus dádivas a Dios? Cuando le das a un pobre, aún necesitado, un poco de dinero. Es simplemente la inercia de que, bueno, ya que está aquí la persona que necesita, le voy a dar. O que ya que estoy en la iglesia, voy a sacar una ofrenda y voy a dar. Tanto en la historia de la viuda de Zarepta, como la viuda aquí en Jerusalén, la que da lo último que tenía, que era un poco de harina y un poco de aceite para preparar un pan tostado para el profeta era lo último que tenía es decir que cuando ella prepara el pan para el profeta estaba dejando su vida intencionalmente conscientemente estaba entregando con ese pan al profeta su confianza en el Dios del profeta es aquel que sustenta a la persona que quiere depender de ese Dios todopoderoso. ¿Sabías tú que Dios es un Dios que provee, como te dije al comienzo, a las aves? Que cuida de ellas, que nunca les falta alimento. Y dice el texto, a la parte final, ¿cuánto más hará con vosotros hombres de poca fe? O sea, cuando tú das tus dádivas sin fe, no tiene sentido, no tiene valor. Aún en tiempo de escasez, como el caso de la viuda de Sarepta, que da el poco, la porción que tenía de harina para ella y para su hijo, y se lo da al profeta, demuestra claramente que esta mujer quería depender de la voluntad de Dios, que el alimento que había tenido durante todo este tiempo, ella había sido consciente que Dios se lo había dado. Cuando muchas veces tenemos abundancia, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos del sentido que realmente tiene la vida, de que nosotros no tenemos nada si Dios no quisiera que nosotros tuviéramos. Nos olvidamos muchas veces de que es Dios quien provee tanto al hombre, la mujer, al ser viviente en esta tierra. Nos olvidamos que Él sostiene la tierra, que Él es el Dios eterno, que es el creador y sustentador del universo esta mujer dice Jesús dio todo lo que tenía por tanto dio más porque dio con esas dos blancas que dejó en el templo como ofrenda dio su vida a Dios quien la sostiene quien la sostendría quien le ayudaría quien le había ayudado hasta ese momento la fe de esta mujer no estaba en las dos blancas que daba. La fe de esta mujer no estaba en el templo que podía proveer algo para ella. La fe de esta mujer estaba en el Dios que sustenta, que cuida, que protege, que ayuda, que conduce la vida de aquellos que queremos depender de él. Cuando las situaciones económicas escasean, cuando el alimento se encarece en un pueblo, no solamente sufren las personas, sino que se enriquecen los malvados. Y quizás una de las cosas que más nos llama la atención es cómo el malvado, aún en tiempo de escasez para los necesitados, no provee para ellos. Aún les quita el alimento de ellos. La palabra de Dios dice que todo aquel que hace algún mal a uno de estos pequeños hijos de él. A él lo hace. Y Dios toma en cuenta eso, y ya tiene un juicio para aquellos que hacen mal a los hijos de su pueblo. No tenemos por qué nosotros sentir amargura hacia esas personas, sino siempre debemos ser agradecidos a Dios. Debemos dar a Dios lo que nosotros somos conscientes que Él nos dio. De lo que nos diste, te damos, dice el apóstol. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos de las cosas que nosotros recibimos de Él. Por eso, mis queridos amigos, en este sábado, en el programa de hoy lo que queremos enseñar es que no importa cuál sea tu condición, debemos siempre ser agradecidos a Dios dar nuestras dádivas con amor, dar nuestras dádivas con fe. En esta última parte, quiero responder a la pregunta que me hicieron esta semana, ¿por qué a mí Dios no me da tanto? Yo le hago una pregunta, siempre las personas que me preguntan eso, le digo, ¿tienes a Dios como tu socio? ¿Tienes a Dios como tu Dios quien provee las cosas que tienes? ¿Cómo haces sociedad con Dios? Cuando parte de lo que tú tienes, lo separas para dar al pobre, al necesitado. Cuando tú ayudas a las personas que necesitan. Esa es la manera como tú haces un pacto con Dios, haces una sociedad con Él. No es el sol que tú das en el momento que pasa un mendigo frente a tu carro o frente a tu casa, sino aquello que tú decides desde lo más profundo de tu corazón, dar a Dios. Cuando tú haces una sociedad con Dios, es porque tú tienes que mostrarte ante Dios como una persona confiable. Nadie hace negocios con una persona que no confía. Dios quiere darte muchas bendiciones. Y Maraquías dice que si tú eres fiel a Él, te va a dar bendiciones hasta que sobre y abunde. Lo que tú tienes que aprender es dar a Dios, pero con corazón agradecido. Un corazón pronto, un corazón dispuesto a dar a Dios tu vida como la viuda que puso las dos blancas, como la viuda que dio lo último que tenía al profeta, porque ella creía en el Dios Todopoderoso que sustenta la vida del ser humano. Si tú eres o tienes una sociedad con Dios, Dios nunca te hará faltar nunca te hará pasar necesidad, siempre suplirá lo que te falta, Dios siempre te va a dar. Porque la sociedad de Dios, con Dios, eso es una sociedad confiable. Si tú eres confiable para Dios, que no vas a usar inadecuadamente las riquezas que te da, Él te va a dar en abundancia. Solo tienes que aprender a ser confiable para Dios. Y Dios te dará todo lo que quieras en tu corazón. Muchas veces me he preguntado, ¿qué tan bueno es Dios para con aquellos que aún, siendo infieles, siendo seres no confiables, aún Dios nos da el sol, la luna, las estrellas, el ambiente, la respiración, el latido de nuestro corazón? Nos lo da por gracia, porque Él es Dios, Él es creador de todas las cosas. A Él le debemos nuestra gratitud nuestras dádivas. Cuando mires a un necesitado, dale de corazón y verás que Dios siempre provee para ti y para todos aquellos que confiamos en sus promesas. Yo deseo que este programa de esta mañana pueda ayudarte a separar una parte para ayudar a alguien, algún necesitado, y seguramente Dios siempre proveerá para bien. Que el Señor te bendiga, en esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos por todo lo que tú nos das, por tu misericordia, por tus bendiciones, por todo lo que tú haces por nosotros. Señor, tú eres un Dios misericordioso, que miras nuestra necesidad antes de que nosotros te la pidamos y que nos suples, aunque a veces nosotros no sabemos, por eso esta mañana, confiados en tus promesas, confiados en lo que tú siempre has hecho por nosotros. Queremos separar siempre un espacio de nuestra economía para ayudar a alguien, para dar a alguna, a alguna persona necesitada, porque sabemos que un día tú nos pedirás cuentas. Pero no solamente eso, sino también nos darás el privilegio ahora de poder saber que tú supliste nuestra necesidad. Señor, a tener fe en tus promesas. Ayúdanos a confiar de que tú eres un Dios proveedor siempre. Que mis amigos que están escuchando esta mañana, que las personas que escuchen este mensaje también puedan confiar en que tú eres un Dios proveedor permanentemente. Te entregamos nuestras vidas esta mañana por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Yo espero que este programa de tu encuentro con Dios de los sábados después de las 10 puede haberte servido para poder separar un espacio y confiar con tu economía en las promesas de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Es mi deseo esta mañana. Este es tu programa de todos los sábados después de las 10, tu encuentro con Dios, con tu servidor de siempre, Boris Darmon. Este programa lo puedes ver todos los sábados en el programa de YouTube, en Boris Darmon Canal. Que Dios te bendiga. Compártelo.